Venimos transitando eh, en este marzo, mes de las mujeres, ¿verdad? Que así lo hemos denominado en Claxo desde hace tres años. Y, y te propuse dedicar estas columnas, además de la coyuntura que siempre se impone en América Latina y el Caribe, a eh, la temática eh, de eh, justamente marzo, mes de las mujeres. Entonces te propongo hoy eh, abordar uno de los elementos, y seguiremos en los demás miércoles eh, de marzo haciéndolo, el que refiere concretamente a la autonomía económica eh, de las mujeres. Y para eso, como siempre, tomamos como referencia los datos y los informes disponibles para nuestra región latinoamericana y caribeña. Justamente en un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo se marca que la autonomía económica de las mujeres tiene un retroceso histórico en la región, muy similar a lo que, afirmaba, a lo que afirma perdón, eh, la CEPAL en informes que también hemos compartido aquí en estas columnas. Concretamente, la OIT eh, nos muestra cómo las mujeres eh, latinoamericanas y caribeñas han sido las más afectadas por la crisis eh, que causó el COVID-19 en los mercados laborales de nuestros países latinoamericanos y caribeños. El empleo de las mujeres en nuestra región descendió entre 2019 y fines de 2020, un 9.4%, justamente por los efectos de la pandemia del COVID-19, mientras que en el caso de los varones, ese descenso fue del 7%. Esto hace entonces, eh, digamos, supone entonces una, un aumento en la brecha que ya existía en el mercado de trabajo entre varones y mujeres. Y supone, por supuesto, eh, el, a nivel global, el mayor descenso eh, del de, eh, empleo de las mujeres en América Latina comparado con las demás regiones del mundo. Es decir, el impacto a nivel del mercado laboral femenino en América Latina ha sido el más grande comparado con eh, las otras regiones del mundo. Y esto también se relaciona a que la recuperación económica que empezó a observarse en 2021 y se está dando en lo que va del 2022 claramente está siendo más lenta en los sectores de actividad típicamente femeninos o feminizados. Es decir, donde las mujeres somos eh, mayoría entre las personas que trabajan en ese sector. Eh, el, el impacto más grande eh, en términos siempre de mercado de trabajo, eh, se asocia a eh, la mayor presencia femenina en sectores económicos que fueron muy afectados por la crisis, sectores que los hemos comentado incluso aquí en alguna columna, sectores como los de la hotelería, los servicios, los restaurantes, la gastronomía en general, y eh, el sector también del empleo en las casas particulares, en, la, en los hogares, ¿verdad? El trabajo doméstico eh, en casas particulares, que fue sin duda el más afectado de todos. Eh, también a esto eh, la OIT agrega en su análisis la importancia de tener presente la informalidad, la informalidad Recordemos que supone eh, ausencia de todo tipo de mecanismo de protección social para las personas que trabajan y que la informalidad, como hemos abordado aquí, Gustavo, es siempre mayor entre eh, las mujeres. Por su parte, también la Cepal y en ocasión, además de este marzo, mes de las mujeres, dio a conocer su panorama social de América Latina para 2021 y también coloca el, fo el foco en bueno, una parte de ese informe en eh, la temática eh, del empleo de las mujeres. Hace un análisis muy profundo de cómo se vio afectado el sector del trabajo doméstico eh, remunerado. Y mostrando cómo cayó el nivel de ocupación en un 20%. En, en este sector, ¿verdad? Eh, además, la Cepal también nos muestra que eh, aproximadamente 13 millones de personas trabajaban en esta actividad del trabajo doméstico eh, remunerado antes de la pandemia y el 90% eran mujeres, por lo que podemos ver cómo ese 20% que cae el sector impacta directamente sobre el empleo eh, de las mujeres. Y además, recordemos, ya que hablamos de informalidad, que en este sector solo una de cada cuatro trabajadoras efectivamente está en el sector formal y por lo tanto tiene derechos de seguridad social y de protección social este dato por supuesto es previo a la pandemia por tanto previo a la caída que mencionaba recién además eh, hay otro problema, eh, no, digamos que se suma a este análisis, eh, adicional a la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de trabajo, y como es como mencionaba antes, que la recuperación se está dando de manera eh, muy segmentada. La OIT justamente nos muestra que se perdieron en 2020, en el primer semestre, un total de 26 millones de puestos de trabajo ocupados por varones y 24 eh, millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres. Pero, sin embargo, dice, la mayoría de los puestos ocupados por varones pudieron ser recuperados muy rápidamente ya en el inicio del tercer trimestre del 2021, mientras que los puestos de trabajo ocupados por las mujeres solo se recuperaron parcialmente. Eh, entonces, aquí tenemos... Eh, algunos datos, algunos elementos que nos permiten mostrar cómo ha afectado la autonomía económica. Y recordemos que cuando hablamos de autonomía económica de las mujeres, estamos hablando de la participación en el mercado de trabajo y la posibilidad de tener ingresos propios y que muchas veces estos ingresos propios son los que efectivamente permiten a las mujeres eh, desarrollar otra serie de derechos. Por ejemplo, Aquellas que se encuentran en situación de violencia de género es muy difícil salir de esas situaciones si no se tienen niveles de autonomía económica eh, para eh, poder... Eh, salir de la situación eh, de violencia de género. Eh, a estos datos, no voy a seguir agregando eh, más información, pero a estos datos no debemos olvidar también algo que ya conocemos y es la distancia o la brecha salarial que existe entre los ingresos femeninos y masculinos, que existía antes de la pandemia y que sigue existiendo hoy en eh, nuestra región. Y por supuesto, un último elemento que es cómo afectó, pero eso lo vamos a ver el miércoles próximo, eh, cómo afectó también todas las tareas domésticas y de cuidados no remunerados que fueron asumidas eh, mayoritariamente por las mujeres durante la pandemia, como también se relaciona con esta dimensión de la autonomía económica y con la posibilidad de retornar o no a esos eh, puestos eh, de trabajo que ocupaban las mujeres. Clarísimo Karina, pensaba mientras que te escuchaba, eh, eh, información, datos y análisis, que destruyen cualquier fake news circundante con respecto a la temática. Y pensaba también, ¿cuántos años nos va a llevar recuperarnos de los efectos de, de la pandemia y la profundización de las desigualdades, ¿no? Bueno, depende de donde tú coloques el énfasis, eh, pero los análisis nos están mostrando de que por lo menos va a llevar unos 10 años y algunos análisis, insisto, depende cuál sea la dimensión eh, que prioricemos, nos hablan incluso de hasta 20 años para recuperar eh, situaciones prepandemias en estos aspectos que estamos eh, manejando, ¿verdad? Tremendo, Karina, y, y clarísimo todo el, el análisis. Eh, te agradecemos por, por este encuentro, que entiendo que durante todo el mes de marzo continuarás, lo haces durante todo el año, pero específicamente en el mes de marzo, con cuestiones relacionadas con el mes de las mujeres. Sí, exactamente. Nos quedan todavía algunos miércoles por delante en este mes de marzo y vamos a seguir recorriendo eh, dimensiones relevantes de las desigualdades de género. Concretamente el próximo miércoles vamos a hablar de la cuestión de los cuidados. Ya lo hemos hecho aquí, pero vamos a retomar. Eh, fíjate que ya que hablábamos de Chile al inicio, esta fue una dimensión muy destacada por el nuevo gobierno de Chile también como uno de los desafíos sin el cual es imposible pensar en sociedades igualitarias, equitativas y con bienestar social. Empezaremos el miércoles próximo por los cuidados para luego ir a otras dimensiones de la autonomía como son eh, la autonomía física y que tiene que ver con la violencia basada en género y con los derechos sexuales y reproductivos, y la autonomía en la toma de decisiones, es decir, las mujeres participando en, los distintos, en las distintas instancias eh, de toma de decisiones a nivel de la sociedad.